Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hacer una pregunta, ¿de qué quieren que sea el próximo tutorial? Necesito saber sus ideas, XD, es que en la madrugada haré un tutorial, pero que sea un tutorial de cocina, tutorial de cocina, gracias por ver el video, y adiós.